Otro programa más y otro cultivo más que visitamos en esta sección de marihuana natural. En esta ocasión se trata de un cultivo de interior de ciudad que parte de semillas, a diferencia de la gran mayoría de los hasta ahora visitados que procedían de esquejes. cultivo se está desarrollando bajo dos lámparas de alta presión de sodio de 600 vatios cada una que se hayan instalado en unos reflectores estancos que lo que hacen es impedir que salga el calor que emite la bombilla, al tiempo que se puede recoger todo ese aire caliente y extraerlo directamente por el sistema de extracción. En este caso, si observamos la lámpara, podemos apreciar como no está instalado el cristal. Esto es debido a que en esta época del año las temperaturas no son altas y no hace falta que se tenga que evacuar ese calor por si no resulta negativo para el cultivo. Al tratarse de un cultivo de ciudad, este indur está dotado con un sistema de filtro antiolor de carbón. Lo que hace es vaciar el aire viciado que hay en la habitación, pero perdiendo ese fuerte olor a marihuana que desprenden los cogollos cuando están en floración. Bajo estas dos lámparas de 600 vatios se están criando 39 ejemplares procedentes, todos ellos, de semillas feminizadas. Hay que tener en cuenta que cuando se parte de semillas, tanto sean feminizadas como regulares, hay que tener las plantas en crecimiento un mínimo de un mes. Es cierto que dejando las plantas tanto tiempo en crecimiento da lugar a ejemplares muy voluminosos y de un gran porte, Pero esto se traduce también en plantas mucho mejor formadas, más estructuradas, tallos más resistentes y una floración mucho más frondosa. Así que hay pocas razones para no tenerlas ese tiempo en crecimiento. Otro caso sería si se tratara de variedades sativas muy puras. En este caso sí que convendría partir de un fotoperiodo de 12 horas desde un inicio, ya que las variedades sativas tienen una fase de inicio de floración muy lenta y parece que no cesen nunca de crecer. Este continuo crecimiento puede hacer que si ponemos las plantas demasiado tarde en floración, lleguen a alcanzar el tope al que podemos subir los focos y puedan quemarse las puntas. Como contenedores, se están utilizando macetas cuadradas negras de 7 litros de volumen. Cabe recordar que las macetas cuadradas facilitan la distribución de las plantas en la sala de cultivo. El sustrato que ha utilizado este canal es el olol mix de Biobiz. Cuando se utilizan sustratos completos específicos para cannabis, como los mix de BioBiz, hay que tener en cuenta que no hay que abonar durante las dos primeras semanas, ya que estos abonos tienen todos los nutrientes y micronutrientes necesarios durante este periodo de tiempo. Las 39 macetas se han colocado sobre dos bandejas grises de 1,20x1,20, que permiten la recogida de los lixiviados sobrantes del riego. A su vez, estas dos bandejas están colocadas sobre dos bancadas metálicas que se comercializan y que puedes encontrar en cualquier grow Las plantas que se están cultivando son híbridos resultante del cruce de variedades de gran linaje como son la Yajerer, la White Widow, Black Domina o Super Silver Haze, todas cruzadas entre sí. Ahora mismo las plantas llevan exactamente 5 semanas en floración y como podemos apreciar al observar los cogollos, todavía les quedan unas pocas semanitas para terminar de formarse y de madurar. Durante esta fase de floración, se están alimentando las plantas con diversos complejos alimentarios, todos ellos de procedencia orgánica. Este canabicultor aprecia los sabores y los aromas y sabe que como con orgánico no hay otra mejor manera de potenciar las cualidades organolépticas. El agua del riego procede directamente del grifo y en este caso el canabicultor lo que hace es dejar el agua reposar durante un día o así para que se libere el cloro que contiene. Hay que tener en cuenta que cuando no se disponen de depuradoras o de filtros hay que hacer este paso de explorar el agua para evitar que el cloro junto con los materiales orgánicos forme tóxicos e insolubles compuestos organoclorados. Eso sí, este canabicultor mide el pH y lo corrige si es necesario para llevarlo a parámetros entre 6 y 7. Hay que tener en cuenta que entre este intervalo de valores es el ideal para que todos los nutrientes puedan ser absorbidos por las plantas. En esta zona el agua es calcárea, así que este canabicultor tiene que aplicar ácidos para poder bajar ese pH. Para percirrigar, este canabicultor tiene un tanque de nutrientes cercano a los 90 litros de agua, donde una vez explorada y nutrido esa agua, una vez formada esa de disolución nutritiva, procede a regar una a una las plantas mediante una manguera. Esa manguera extrae el agua mediante esta bomba, que es una bomba de extracción, que puede ser como una bomba de peceras, nos puede servir, aunque mejor son las bombas de extracción de aguas sucias y de fecales, ya que tienen mucha más potencia y resultan mucho más eficaces. Si observamos la parte inferior de las plantas, se ha procedido a hacer un aclareo de las ramas bajas. Hay que tener en cuenta que cuando se procede de semillas se pueden realizar esquejes con estas ramas bajas procedentes de la clarea. De este modo no solo aprovechamos las ramas sobrantes, sino que además podemos identificar cada esqueje de la planta de la que procede y así en caso de que obtengamos algún ejemplar extraordinario poder perpetuar esa genética para poder disfrutar de ella en un futuro. La mejor manera de combatir moscas y dípteros es mediante bandas cromáticas adhesivas. El color amarillo atrae al insecto y el adhesivo que contiene deja que se queden pegados en él. Estas bandas cromáticas hay que situarlas en zonas elevadas para evitar precisamente que se queden pegadas hojas. Y también hay que sustituirlas a medida que se vayan cubriendo de cadáveres. Y esto es todo en la visita de este mes, en próximos programas más. Nos vemos.